Y porque es una, fue una nueva experiencia, entonces no sabía mucho de qué se trataba. Pero estoy contenta porque mi profe me, me mostró que había un consejo. Conocí todos los distintos tipos de colegios que había. Eh, el colegio de mina, el jig el No me sale nada. ¿no? ¿No? Bueno, eh, ¿qué tal ha sido la experiencia? Linda, fue hermosa, conocí mucha gente... Eh, aprendí cosas, incluso eh, artículos que no sabía que estaban. Bueno, hace rato charlábamos con una docente y nos comentaba de que ha sido un año particular, un desafío muy interesante para ustedes poder desarrollar esta tarea dentro del contexto de la pandemia. Sí, fue muy difícil y actividades que no se pudieron realizar este año, pero espero que el otro año se puedan realizar. Sí, no solo esté colaborando, sino soy la autora del Consejo Deliberante Estudiantil del proyecto, pero esto ha quedado precisamente después de muchos años de una labor incansable, tanto de docentes como alumnos que siempre han sabido llevar adelante esta actividad y del acompañamiento siempre del Consejo Deliberante de la Municipalidad y del Poder Ejecutivo de cada una de las gestiones que han pasado en estos 28 años, ¿no? porque tenemos que agradecer desde el inicio hasta acá. Eh, eh, muy feliz, muy contenta de que esto pueda suceder, que se lleve esta, este año, ha sido un año difícil, pero hemos insistido para que pudieran ellos también tener la oportunidad de vivir esta experiencia. Así que agradecer a cada profesor, a cada concejal estudiantil y a los grupos escolares que siempre se sienten convocados a vivir esta experiencia de participación ciudadana juvenil. ¿no? Usted señaló, este año fue muy particular, el año pasado también los chicos pudieron desarrollar ...su tarea, sus ideas, dentro de un contexto de pandemia". Sí, realmente fue, pienso que cada uno de ellos pueden expresar, digamos, lo que sintieron y lo que vivieron. Nosotros como decentes y desde la otra vereda, vemos que sí, fue un año realmente atípico, pero al que le supieron poner todas las ganas, el esfuerzo, la tolerancia y la empatía para poder eh, seguir adelante. de ¿no? 28 años de esta institución, el Consejo Deliberante Estudiantil, hoy hemos entregado los certificados a todos los chicos que han participado a lo largo de este año, luego de un año complejo como fue el año de pandemia, el 2020, pudieron los chicos expresarse, lo hicimos en la estación, en la vieja terminal de, de trenes de la ciudad, en un, amplio, en un amplio lugar que nos permitió guardar los protocolos, pero las propuestas, las ideas se pudieron visibilizar, se pudieron canalizar y de esa manera hoy entregamos los certificados y recibimos las iniciativas de cada uno de los jóvenes que fueron aprobadas por el Consejo Deliberante Estudiantil para ser tratadas en el marco del Consejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. Así que creo que es un instituto muy importante, es un instituto claramente de formación democrática que permite a los chicos desarrollarse en lo que es la vida en sociedad y por supuesto hacer propuestas proactivas que tienen que ver con sus intereses, eh, que creemos que desde el Consejo Deliberante de la Ciudad lo debemos tratar con mucha responsabilidad. Así que bueno, felicitar a cada uno de los que organizaron este evento, felicitar a uno de los que participaron de este evento, a cada uno de los chicos y hasta el año próximo que volveremos a organizar un nuevo Consejo Deliberante de Estudiante.